Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo abrir un archivo desde acá de Excel sin necesidad de irlo a, a, a buscar a la carpeta donde lo tengamos como en este caso yo tengo el código penal aquí si doy clic aquí eh, de, automáticamente me va a abrir el código penal en archivo Word ¿listo? entonces, eh, aquí les estoy demostrando que se puede, miren que aquí me abrió el código penal y como dice esto, vamos a abrir otro archivo yo tengo los archivos acá, una carpeta oculta perdón, ahí no era es youtube derecho vamos a abrir el código civil listo, podemos copiar directamente el archivo aquí, o simplemente nos venimos desde aquí vamos a poner a escribir aquí lo que querramos en este caso voy a poner código Listo, entonces voy a seleccionar el, la columna y la línea donde yo quiero que quede en la opción. Listo, entonces para ello vamos a darle clic aquí en insertar. Hay un truco que es con, la, con el teclado, pero no nos vamos a meter allá ahora para que me entiendan con más facilidad. Listo, después ya lo pueden ir cacharreando ustedes y lo hacen. Luego nos vamos aquí a esta opción de vínculo, vamos a darle clic en insertar. Aquí nos va a preguntar que en donde tenemos el archivo que queremos insertar, en mi caso está en escritorio, acuérdense que está en la carpeta YouTube derecho y, y es el código civil este que está aquí, le damos insertar y como pueden ver ya cambió de color, doy clic allí y automáticamente el código civil se va a abrir y va a quedar así permanentemente a no ser que ustedes decidan lo contrario. El, archi el código civil es muy un poco pesado, entonces eh, por ello demora la carga, eh, porque es todo el código civil, entonces para ello debemos de tener paciencia. Como pueden observar, ahí ya abrió el código civil. Ya tenemos el código civil aquí. Miren, aquí está. Y si nosotros por el contrario Nos equivocamos al escribir aquí Y queremos cambiar el texto Lo podemos hacer que el vínculo no se pierde Entonces Para hacer ello simplemente Escriben el nombre que ustedes quieran O el nombre que corresponda O lo corrigen que el vínculo no se va a perder listo Esto es muy muy sencillo Y esencial que Es muy, muy esencial que lo sepan Para trabajar con mucha facilidad En Excel Le, Les ayuda a ahorrar mucho tiempo, entonces eh, si ustedes convierten el archivo en un PDF, lo abre aún más rápido, entonces si yo cambio el nombre aquí, el vínculo no se va a perder, eso ha sido todo por hoy y espero que me hayan entendido hasta la próxima, chao chao